Naruto, no la vi completa. Bueno sí, Naruto sí, Boruto no, Boruto no. Y también bueno mi, mis animes favoritos pues está entre ellos no Digimon por supuesto Digimon. El canal este está básicamente rula. En cuanto a Digimon compraste pa <risa> que grande. Y sobre todo bueno eh, Full Metal Alchemist me, me parece increíble. Berserk por supuesto también eh, parece muy muy chulo. Y actualmente sigo viendo anime, ¿no? Es una cosa que siempre lo, lo, lo veré. Boruto es una... Yo es que Boruto no lo ha visto, campeón No lo ha visto Belsic me parece muy chulo también eh, ¿cómo era? Samurai... Eh, Cowboy vivo también me gusta mucho eh, Samurai 7 también me mola Por el robotito que tiene, eh. eso me mola muchísimo La verdad, Está bastante guapo Y así a niveles de... de, de bueno, series raras, ¿no? Animes raros, F-Line también me moló mucho eh. Paranoid Ad Agen está bastante guapo también, ¿eh? Por Metal que pille, lo mejor. Jugando la historia Está muy, muy guapo Sí, Boruto es una KK Boruto, <risa> no es muy bueno Le falta respeto a Naruto, hostia, yo, es que no lo ha visto Burrito le jodió el ojo Alemo Vengador, ¿pero qué? <risa> es que ahí me pilla ahí fuera de juego, la verdad A ver, también me gustó mucho Hunter x Hunter También me moló, la verdad, o sea, me moló bastante Hay muchísimos animes que me representan, la verdad me ha arriesgado mucho, ¿eh? Me ha arriesgado, me ha arriesgado, me ha arriesgado, Lo sabéis, gente, lo sabéis Y más más arriesgo a hacer esto ¡Guau! ¡Ah! Dos de vida, está bien Podría ser peor ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos! Dos de vidita Vamos a darle, vamos a darle Uno, dos, tres, cuatro ¡Pam! ¡Pam! Esta sí, ¿eh? Esta sí, esta sí que sí, bro Esta sí que sí, lo veo Yo lo veo Buah. Vale, voy a intentar Esta sí, ¿eh? Esta sí, esta sí ¡No! ¡Esta no! ¡Cabrón! ¡No caos! Se ve bastante fresco ¡Ay! ¡Dios! ¡El Pepe! Llegaste al, al final de, de monstruo ¡Scoo! ¡Nice! ¡Nice! ¿Qué tal? Muchísimas gracias por ese Follow campeón Cuidado, eh Cuidado, cuidado que está mamadísimo, hijo de puta Tío F ya, bueno, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos casi, casi, ¿eh? Os lo juro que lo tenemos casi, casi, casi Me cago en la puta también, decir que vaya telita Bueno, bueno, bueno, eso es mala suerte no, no hay otra, mala suerte, mala suerte, elevado a mil O sea, es que, a ver, ayer, quiero, o sea, ayer quise finalizar directo Con este boss, hoy lo quiero hacer <risa> Ya que ayer no pude, la verdad Me cago en la puta, tío Vale, nice Menos Macaino nos ha dado <ríe> El Nightbot la caña, la verdad, digo Marcelo Sinceramente siempre, bueno, entre todos hemos creado comandos Para que el Nightbot sea mucho más gracioso de lo que es, la verdad Que ya de por sí me parece como que el Nightbot es un robot que hace falta, ¿no? Hace falta en los directos, por supuesto Vamos, ¿por qué no hace una encuesta como rubio? ¡Ah! Dios, me han pegado, O sea, va por, por distraerme ¡Ah! Pero a ver, en ese aspecto es más complicado aquí Es mucho más rápido, ¿sabes? Que, que, que voy a morir, por ejemplo En plan, ayer lo hicimos, ¿no? Así a ver, me cago en dios ¿De este juego? Pero de este juego, en plan, vaya No puedo estar saliendo interando a por tres, en plan... Básicamente, no creo que me lo haga... O sea, hoy, eh, al, al primer intento, es imposible. Es imposible. Ayer lo hicimos, en verdad, las predicciones, pero hoy... Oh, shit. Está un poco más low. <ríe> También que estoy más focused en, en terminar ya con este puto boss y, y pasar directamente. Que creo que muere ya encima y está aquí pendejo, viejo. Está muy pendejo, tío. Coge, más de cinco veces. Así lo podemos hacer ya que seguramente nos mate cinco veces, la verdad, todavía Creo yo, o sea, bueno, aunque ahora Si lo hacemos bien, vamos con timing perfecto, la verdad Estamos llegando bien con el timing Ahora voy a ver por dónde sale el burro Por aquí, vale, vale, vale, vale, vale Vale, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto Ahora me voy para adelante porque Vale, me guardo un parring, me guardo un parring Me guardo un parring y ahora muere ya, vamos y instantáneamente debe de morir Ahí va, instantáneamente Instantáneamente, no güey no, nunca he jugado a ese juego, la verdad. Me lo habéis dicho mucho de vosotros, eh, Diego Marcelo. Pero wow, me pondría súper nervioso. Pero podría, podría jugarlo, la verdad. ¿Por qué no? Muy, o sea, para mí sería muy complicado. Porque, no sé, o sea, los juegos de miedo, te lo prometo, eh, Diego Marcelo. Que madre mía, ¿cómo me puedo llegar a poner nervioso? Porque, claro, en la mayoría, pues vas a tener que no pegarle al boss, ¿no? Por así decirlo. Complicado. Bueno, al boss. ¡Hala, tío! ¡Qué putada, macho! ¡Qué putada! Casi, casi está, tío Casi, casi lo tengo, ¿eh? Casi, casi lo tengo, chavales Casi, casi, ¿eh? Es mío O sea, pero si mato a estos bichinos a ¡Oh, los pingüinos, tío! ¡No! ¡No, ¡Cao! ¡Vamos, joder, tío! Puto burrito, tío Puto burrito, tío ¡Joder! ¡Qué burrito tan malvado! Joder, tanto jugar ya... ¡Claro! Pero me asusto Yo me asusto muy, muy rápido No me gusta, yo quiero... Altamente asustado y, y en ese aspecto de que Cada vez que eh, veo Que no puedo hacer nada contra el boss Por ejemplo Contra el bicho que me, me sigue Como por ejemplo Noulash Me muero En plan, joder Me gustaría patearlo Me gustaría patearlo, tío ya me jodería ¡Hacerlo con tanto timing! Es que la última fase es jodidísima Joder Vale que... Menos me ha quedado igual donde le dé Que claro, me dijiste ya antes el corazón Digo, pues le voy a meter el corazón a full Pero vamos, voy a intentar hacerlo eh, Ya más o menos la tercera fase lo estamos rolando bien, la verdad O sea, bajo mi punto de vista Antes lo estábamos haciendo peor, la verdad Pero joder, poder, macho Vaya fumada que lleva el pájaro con las cuatro fases Madre mía Pero no me rindo, never surrender, never surrender Vale, vale Vale, perfecto Pase rapidita Me quiero quitar esta fase rápida, así que no voy a gastar ni una vida en esta fase. Ni una puta vida. Segunda fase. Me la hago ya con el nepe. Come on, dude. Putada, putada, putada, putada. Va. Bien, bien, bien. Putada. No. Uh, uh, ah. Vale. El tirón. Ojo, pero ya. Sí, ya sí, eh. Mucho más rápido. La verdad es que sí, tío. A ver, también gracias a vuestros tips, titos. ¡Ah! Sí, putada! Me ha quitado uno, eh. Me ha quitado uno, pero bueno. No wey A ver, yo me voy por aquí arriba Complicado, tío Va, ahora sí que sí, cabrón te voy, a, te voy a meter bien duro ahí Tenemos dos de vida, tenemos dos de vida Me salgo de su rango, me salgo de su rango Va, está, está, está Está, está, está, está Está, está, está, está, está. ¡Wow, qué dribleazo! Máxima concentración Oh, baby, come on, dude Come on, let's fucking go Oh, joder, tío, qué putada Joder, macho, macho tío tú, cuánta mierda Nos ha tirado Knockout, come on, please Baby, don't hurt me No more Where is love? Maybe, ¡Nice! que te fallen, cabrón Hijo de puta tío, hijo de puta, tío, hijo de puta el pep. Menos mal, menos mal loco Joder, joder Sí, le decía Low battery Tío. un toque Dios mío, que qué, qué, qué, qué coño Tío, increíble O sea, me lo, voy a, me lo voy a hacer O sea, me da igual quedarme hasta las y media De o sea, me la pela, muchísimo Coño ya, o sea, esquí hasta la pelota Voy de ti Vale, va, ve, ya Cada vez llegamos más rápido aquí y, eh, Vamos a ver si podemos. Ya hago las trepidas sería supremo, tío. Va, el tirón, 3 de vida, vamos Vamos gente, vamos, vamos, confío, confío, confío Confío, confío, confío, confío Espero que confiéis en mí, tanto como yo Es <ríe> en verdad fácil, tío, o sea, es fácil Ah, yo creo que sí, ¿eh? ahora sí oh. Me ha quitado, me ha, me ha cortado el golpe, tío Maravillada, vamos a... La que hay, la que hay. Te follen el culo, tío. Joder, macho. ¡Wow! Nice. Que le follen, tío, que le follen, Dios mío, Dios mío. ¡Wow! Joder, macho. Joder, macho. <ríe> ¿A dónde <long time> <ríe> Me cago en la leche, ole, tío, muchas gracias. O sea, aparte, o sea, aparte ya de. de, de, de <ríe> o sea, estaba muriendo, o sea, millones de veces, tío. Os lo juro, el boss más, más complicado para mí de momento ha sido este. O sea, wow. Pero eh, muy deteriorado. Lo que me parece más difícil del juego, por supuesto, es su forma de apuntar. Me parece divertido. Lo mismo que dijo el Rubio. El clan, en plan, joder, a ver, Rubius tiene mucha cantidad de gente, obviamente, pero no sé, eh, siempre intentar hacerlo, ¿no? En ese aspecto. a mí no me cuesta trabajo, o ¿sabes? Si me matan, ya lo sabes, Tarifa, que me va un poco, me, me da igual, ¿no? Si me matan, coño, es la que hay y es la que hay. O sea, ya, ya me jodería, obviamente aquí. Creo que me voy, ir, papá, sos un grande, muchísimas gracias, Gua siempre por tu tiempo libre, por supuesto. Uf. Eh, da, darnos lo mejor de ti mismo En cada directo pues. Muchísimas gracias Espero que te vaya bonito Y un mega abrazo Mañana nos vemos Muchísimo más Por supuesto Y eh, te, te O sea En plan sé ¿sí? ¡Ah! Que nos haremos a este hoy No te preocupes <risa> Yo y mi manqueada Send Good Por supuesto siempre Vamos es, es vuestro tiempo libre Y lo agradezco de corazón ¿No? Porque lo dedicáis En, en darme amorcito en directo Diariamente y es muy, muy agradable bajo mi punto de vista Porque cuando empecé aquí en Twitch eh, Aparte de que las condiciones eran diferentes eh, Llegar a la filia era más complicado Por supuesto Y, y coño, les eh, agradece muchísimo todo, todo el cariño que me dais aquí diariamente o sea, Es la polla bajo mi punto de vista Pinche, pinche perro O sea, ya ni los mato, eh Paso, paso, paso Creo que llegamos ya, ¿no? Creo que llegamos ya, creo Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Voy a dejarlo aquí, voy a dejarlo aquí. <ríe> vale, ya está, nice. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, agáchate, papajico, agáchate, agáchate, agáchate, agáchate, agáchate, agáchate, agáchate. Vale, ¡Ah! ¡Oh! qué coño hay que hacer, tío. Oh Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, vale, vale, vale que no me caiga la cara, que no me caiga la cara, que no me caiga. ¡Oh! Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Me confié, me confié mucho, me confié demasiado, me confié demasiado. ¡Uah! Lo tengo, lo tengo y lo quiero que lo tengo, eh. Creo que lo tengo, creo que lo tengo. Oh, ¡Come on, dude! ja jaja. Que te falles, cabrón <risa> ¿Tú crees que todos los juegos eh, Se pueden terminar así, por supuesto Depende también de la difusión Y, y, y en ese aspecto de la, de la profundidad Que tú le quieras dar al juego Yo juego a Dark Souls, obviamente Por fin, menos mal <risa> yo, yo, <claro. risa> Menos mal, I got it Un, un bebé, un bebé. <risa> Pokeblocks, eh, muchísimas gracias, 280, muchísimas gracias por este mega follow, crack. Espero que, por supuesto, disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta comunidad Papá como en Twitch, eh, la cual básicamente pues creamos diariamente nuevos momentos juntos y muy entretenidos, siempre y divertidos, ¿no? Eh, esto básicamente eh, es para llegar a hacer a más personas en el mundo ya que también bajo mi punto de vista a cómo está el mundo ahora mismo actualmente es jodido así que muchísimas gracias por ese mega follow y preparado para verme banquear contra la reina la abeja la verdad me encanta la música está muy chula está muy muy chula además que mezclan muchísimo tipo de, de flow ¿eh? entre ritmos cubano la verdad o sea totalmente ritmos cubano eh, bachatas también, no sé, está guapo, está épico Me va a tirar, eh, ahí va, el triángulo Voy a intentar hacérmelo, para a ir rápido Al Celeste Jugar, hostia Jugar un ratito a Celeste e irnos a al ADE eh, Vamos a ver si podemos llegar al puto tártaro, tío Bachata, sí, no, a, O sea, en En el boss, Margarita, me recuerdo un poco Así como Bachata, o sea, extrañamente Pero me recuerdo un poco a ellos, ¡Uf! ¡Qué potra, ¿no? O sea, qué potra y sí, ya a full, blue, jazz Está bastante guapo, la verdad, es eso También, pues, ya que Morbid lanzó el reto De hacérmelo en regular, eh, lo vi oportuno Y me, me o sea, me, me enloquece, ¿no? La música del juego, en ese aspecto Y muchas veces llego a morir porque me emociono Demasiado con, con la música Ey, ey, vale, eh, sale de arriba Yo me piro para acá, me va a tirar la, o sea, la, la... ¡Ah! ¡Uh! ¡Baby! Vale, le voy a meter aquí Le voy a aquí, ¿eh? Voy a abusar un poco hasta aquí Ahí vamos, bro, ahí vamos Te he quitado un quinta de vida, ¿eh? Yo lo sé ¿Vale? Eh, a ver que, que me lanza El puño, ¿vale? O sea, el puño Haga así, eh, guay Lo dribleamos chulo, super nice Fantástico, fantástico, está saliendo todo a pedir de boca Qué raro, ¿eh? Algo falla No sé el qué, algo me está fallando La verdad, no sé el qué, pero bueno Aún así voy a intentar ponerme oh, oh, oh, oh. Me va a pegar por el lado derecho, ahí Oh, tío, me da el recorrido, me da, tío Creo que lo tenemos, ¿eh? O sea, creo que lo tenemos Vale, vale, ahí viene Oh, baby, come on, dude <risa> Super nice. <risa> Blessed. Me cago en la puta. Ah, y brigó <risa> Super nice. Me va a dar una B. Una B menos, ¿no? Sabía. Uh, menos mal, menos mal. Vale, en los últimos 20 minutos intentaré hacerme el próximo boss. Nos vamos al celeste y nos vamos a la de full y bien, gachón, o sea, chituma, y muchísimo apoyo, sabes que o sea, eres una persona guay, en el sentido de que eres humilde y que haces tu stream eh, todo lo, lo, lo mejor posible todos los días y eso es lo que se valora aquí en Twitch, bajo mi punto de vista, o sea, siempre para arriba, nunca para abajo. Y bajo mi punto de vista siempre hace falta eh, grandes creadores de contenido como vosotros, para por lo menos quitar en el tier, ¿no? Eh, la gente que, yo que sé, ya tiene eh, 10, bueno, tiene 70k de personas viéndole todo el puto día y vaya. Es mucho más fácil, ¿no? Obviamente Cómprate el café Vale, de verdad pues puedo, puedo hacerlo ahora Pero creo que Me tendría que hacer un run -gun, ¿eh? Tendría que hacerme un fucking va, ah, qué putada, tío O sea, joder, macho Tendría que hacerme un run-gun Es la putada Vale, obviamente ya O sea, ni me lo pienso, bro Ni me lo pienso eh, ni de una De una De una A ver que me tira O sea, a ver que me tira Porque es que está muy graciosilla hoy La, la señorita Vale Me he librado de milagritos o sea, Le voy a meter hasta con esto, la verdad O sea, paz. Creo que salga ya la fase de las anguilas que van a salir ya, ¿no? En verdad Ahí sale Vale, vale, guay Eres un grande, papá Coño, igual que ustedes Todos los días estáis aquí Y veo, ¿no? Y por supuesto Aprecio todo lo que hacéis diariamente El detalle, ¿no? Y la, la motivación que le ponéis Y también las ganas, ¿no? Eso es importante Yo veo con ganas Y obviamente siempre Va, motiva a tope Es más que obvio Ya sabéis y demás Que aquí en Twitch eh, Aparte de que está muy mal distribuido Por así decirlo la peña en el sentido de personas que ven juegos Y personas que ven a personas Mejor dicho, mierda me lo he comido, tío Putadón, tío, quiero la segunda fase Ya, o sea Y es siempre grato tener gente humilde, ¿no? Que directamente lleve aquí lo mejor que pueda el Twitch Obviamente que sé que es una Una hazaña muy grande Y muy hercúlea, la verdad o sea, de, de estar aquí en Twitch Pero, coño, se puede, es posible La verdad, es posible y, y será posible Siempre en el sentido de que, coño Con paciencia, ¿no? No, tío, más me ha, me ha petrifica igualmente, loco Más petrifica, esta vez no lo hacemos, eh Esta vez no lo hacemos Esta vez no lo hacemos, con paciencia no lo hacemos ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck, that, bro! A chuparla Perra Me voy que tengo un 15% de batería Hasta luego, y un mega abrazo, campeón Dale duro, dale duro Y siempre que hacéis directo a full, siempre, por supuesto Por supuesto a full, always Me gusta ver, eh, streamers pequeños Así ah, si escucha el creador de el contenido Hombre, en ese aspecto siempre Siempre voy a hacer así en ángeles Aunque me maten 100.000 veces Y, menos mal y, free. a a Menos mal que lo hemos hecho Estaba hasta las pelotas ya de este Lo teníamos súper controlado, tío Lo que pasa es que es eso No puedo verme así, tío Por poco, pobre pobres Ya me lo pasáis ustedes peor que yo, eh No os preocupéis Hostia, esto sale Easy La verdad, o sea, sale easy, easy Ya veréis que no lo hacemos ahora En este try no lo hacemos Confiamos en última fase sea! Oh, vale, usar el disparo verde. usar el disparo verde. Sé si es que se me queda como de plano, ¿sabes? Soy un planeta yo y me quedo con el puto disparo eh, rojo. Después de la fase de, de los meteoritos, hola o oh, básicamente linings que mola mucho, ¿no? Ah, yo creo que lo tenemos, ¿eh? Vamos a ver. Ahora sí, nos metimos por aquí. A ver si me deja pillar este. El querubín, me cago en la leche. Vale, yo, eh, obviamente, pues... Eh, eh, ay, qué putada, me la tira aquí Me la tira aquí, pero bueno, señora Pero bueno, señor uf, Casi me como el, la, el fucking abanico O sea, guau wow. Es fácil, es fácil, o sea, lo tenemos fácil No sé, sea, no lo veo difícil, boss Ya se va para la segunda fase Yo creo... Yo, yo creo en ti, sí se puede, sí se puede Lo que pasa es que lo he hecho muy mala a Jota, tío Lo he hecho fatal, la verdad, o sea, fatal mal Digamos que como el culo esta fase, eh, si se me va o intento eh, virar para otro lado, se me va. Os lo prometo, ¿eh? Y obviamente. Ahí lo tenéis, tío. O sea, qué toxicidad, tío, de bicho. Tóxico, eh, Tóxico, tóxico, eh. Este puto bicho, es tóxico de cojones. Esta fase en concreto, súper tóxico. Puto bebé, tío. ¡Ay, uy, hijo de perra! ¡Viena por mí! Tiene un. Guau, bueno, es flipante la habilidad que tiene. Es un sniper pro élite, ¿eh? Un sniper, bro Vale, vale, vale Me voy a poner aquí, me voy a poner aquí Os vais a cagar, cabrones Os vais, te vas a cagar, te vas a cagar, bitch Meteorito ponía, vale, vale, vale Big way, o sea, vale Lightning Vale, vale, vale Oh, oh, oh shit, bro Vale, pero se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Vale, se puede, se puede, se puede se puede. Bebé sniper completamente, ¿eh? O sea, es jodido eso me mató antes, tío. ¡Uf! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Camo! ¡Camo! Nos querías vencer, eh. Mira cómo te he dejado la cara. ¡Ja, <risa> ja, que te folle! Toma, le da <risa> toda la espalda por debajo. ¡Nice! Habéis ganado vuestros puntos, eh. No han pasado 15 minutos. Aquellos que confiaste Vamos, gané. Qué grande, tío. Menos mal, menos mal, menos mal. Menos mal, vamos. Me cago en la leche, este boy. Bueno, esa fase era suerte.